Llegará ese nuevo día Nos miraremos en los espejos Veremos solo hombres buenos Que nos darán buenos consejos Estoy aquí esperando Me puse camisa nueva Que llegue ese nuevo día que todos estamos llamando. Hoy me espanta un color rojo que me recuerda la sangre. Prefiero cielos azules y por ellos lucho y me mojo. Llegará ese nuevo día, nos miraremos en los espejos. Veremos solo hombres buenos que nos darán buenos consejos. Y aparecerán los ángeles que viven en nuestros sueños Nos gritarán adelante, eres libre, no tienes dueño La maldad no tendrá un hueco en ese azul que amanece En esas flores que crecen y es que el amor no perece Veremos... Llegará ese nuevo día, los miraremos en los espejos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 En ese azul que amanece, en esas flores que crecen, y es que el amor no perece. Veremos solo hombres buenos, que nos darán buenos consejos.